Eh, hola chiquillos, les traigo dos partidas con el bueno de Félix eh, La primera partida la saqué de un directo de Twitch que tuve hace poco Que afortunadamente le alcancé a dar a grabar Porque las calidades que salen de, esa, de la plataforma no son muy buenas Porque como estoy recién empezando, no puedo grabarla a una buena calidad Si es que no la grabo yo desde mi propio computador Bueno, en esta partida, ustedes van a ver, me comporto... Bastante altruista por así decirlo y, y en la segunda Está este desafío De ser perseguido por el killer Por 240 segundos creo que era Me faltaban ciento pico y algo Una partida muy buena con una legión La primera es contra un doctor Así que los dejo con la partida Con las, con las partidas vos <risa> de cabrón chico así Dios mío. Es que claro, pero ahora si sí veis mi cara, mi. Y eso que a la cámara le puse un montón de contraste para que no se noten las canas. Porque tengo canas también. Mierda, están todos los motos, motores bloqueados de este lado. ¿Qué onda con los doctores? Hay muchos desafíos de doctor que. Ya me han tocado como tres. Bueno, dos seguidos En el ser el del medio a ver. mierda, están bloqueados esto, ahí se desbloquearon Vamos a hacer este Ese de allá está peligroso para ir a hacerlo porque no pero no estoy haciendo eso <risa> ¿Para, qué? ¿Para qué? lo estoy. Lo estoy chateando? Bueno, voy, voy a hacer como que no leí eso y que no Te pueden llegar a banear así como, oye, sabes que esta persona hizo esto que ché el mismo tipo como, mira, como más encima no te no te paga, puedo acusarte de que él te dejó el el GTA, ¿qué o sea Cero confianza en el individuo, cuidado. No voy a farmear a este tipo. Lo voy a llevar lejos. Hace que campeando. Voy a tener que farmearla, no. Ya, tengo un token, dos tokens. Dame los dos tokens. Ahora, ahora, ahora. Fagmin no caigas. Nice. Uh oh, estaba acá. Uh. ¿qué, ¿Qué fue eso? Mi 360 fue horrible, pero... Ah. Funcionó. Por un ratito. Pero... ¿Qué? Oye, pero ¿qué onda? Este loco va a cambiar al, al tipo que esté colgado de turno ese Es lo único que va a hacer en toda la partida ¿Sabe? Mi papá está... Mira el tunelier Voy a echar de creerme. o Igual faltan dos motores, así que no, no hay tanto drama a buscar el palé más cercano No quiero tirárselo, pero... Vamos Aguantemos lo que más podamos Ahí hicieron el otro. Hay que hacer uno de este lado, ¿eh? Sí, sí, sí, de este lado no hay ninguno. Ya me lo voy a llevar para el otro lado entonces. A jugar inteligentemente. Que me pegue. Me voy al otro lado del mapa. Creo que alcanzo a curarme incluso. Sí, se quedó campeando esos tres motores. ¿Cómo podríamos hacer? Yo cacho que hay que ir tocando ese yen, el que está ahí en el medio. Eh, pero tendríamos que estar todos ahí. Y hay, hay gente acá. ¿Qué me decimos? Esta cuestión se genera como un cuello botella en la parte del medio. Tiene que haber alguien curando también. A ver, vamos a tocar esto. Espérate. Es lo siguiente. No voy a ir para el check. De aquí no se va a querer ir. Entonces ya por lo menos va a estar ocupado persiguiéndome. Y le va a dar... ¿Le van a reparar el otro motor? ¡Guacho! What ¡Guachén! Yo pensaba que estaba aquí el es? Ok <risa> Creo que estoy todo muerto, ah ¿eh? Lo otro sería Que permanezca este tipo acá Campeando Y que los otros dos hagan El, um, el geno Va um, a tuneliar, ok Alcanzo, alcanzo, alcanzo Menos mal no tiro el choque. Ya bueno va a tener estos dos motores. Y ahora sí la tiene, la tiene bastante... está arriba porque los dos vamos a estar en motores por separado. Con una, este, este motor no lo alcanzamos a terminar, espero que tenga adrenalina Ok, ok, ok Y ahora el cacho, no, ninguno tiene adrenalina El cacho va a hacer ahora abrir las puertas Lo voy a tanquear, lo voy a tanquear Puede que tenga noveta. No, no tiene noveta. Porque no me sigue. No, pero tanque... Ah, no, no. No podía tanquearle. A ver, este es el gancho más cerca. Creo que lo podemos tanquear, ¿eh? Yo lo tanqueo aquí. No, llego, no llego, no llego Fuck Formelo, formelo Cocha. Cúrate, cúrate, Félix Cúrate este eres malísimo, loco O sea, no es de tan malo, sino que el tipo donde se pone nervioso hace pura estupidez. Vamos. Seguime, seguime. No, va a morir en el gancho de la fake. Así que mira, voy a recibir un hit. Y te saco, guacho. Hay que salvar la fake min. Siempre hay que salvar una fake min. Y yo ya estaba muerto así que entonces vamos a buscar el killer me puse eh, resiliencia y, y escalofrío básicamente para Poder saltar ventanas más rápido Y aprovecharle un poquito de Bloodlust Que en este minuto está inexistente Vamos a ver si nos sigue No nos sigue Bueno, si sí nos sigue Falló Vamos Vamos a saltar esta ventana Me pega Saltamos esta ventana de nuevo Me engañó Bien, esto debería ayudarme con el gatito Vamos a buscar un palé A la ventana del chat, vamos Oh, pero ¿por qué no? Ya falló, bien. Seguimos. hoy oh, me pegó. Pensé que no, no me iba a pegar. Bueno, lo hicimos bastante bien en la primera. en el primer round. Vamos a ver cómo lo hacemos en el segundo. Estoy un poquito frío. <coughs> es que lo hicieron dos personas solas. Ahora si lo hicieron en compañía, que lo dudo porque lo hicieron bastante rápido. Me curo mientras hace el motor. Hace el motor, motor? ESE. Me curo si ganamos tiempo. Bien. oh mierda Quería dejarme un puntito para para para reparar con resiliencia pero voy a ser demasiado así que igual de todas formas tenemos ratito tenemos calor frío no me pega me pega pero se va Va por la lori Yo creo que termina quedándose con la lore. Esta vez nos vamos a curar Pero dejando un puntito A ver. Ahí Esta vez ando con el botiquín Hasta ahí nada ¿no? okay. vamos Uy, uy, uy. Están luchando enruchando este pobre cabrón Tengo que aguantar un poquito más Vamos, vamos, vamos Voy a ir de aquí porque la ventana se me va a bloquear. Ya necesito que me sigas. Sígueme. Aquí, aquí, aquí. A vale. No viene. Vamos a tocar el motorcito. Ajá. Vamos a reparar este jean. Y seguramente voy a volver porque igual creo que lo estaba avanzando. me ahí viene. Sí. estoy aquí estoy aquí vamos vamos a hacer que gaste el poder compl completo vamos a tocar el jean para que nos siga bajando ahora si sí saltamos la antena Nos vamos a ir por este lado ahora. Tenemos que estar la esquinita. Damos un loop largo, vamos Se viene por dentro. Me pega, pues, tocamos el Chen? Ya, creo que lo tengo. No completo, pero si sí tengo una, un loopeo bastante largo Que me va a ayudar Para subir ese número Del desafío Nice eh, No tiramos el palé del chat Lo mantenemos vivo hasta el final Cuando ya vaya a morir alguien O caiga alguien en el palé Lo utilizamos O ya cuando... Me vaya a colgar por tercera vez. Ahora no pensaba tirarlo de ninguna forma. ¿eh? Si me agarraba, me agarraba. Que mire hacia acá. Que me Mira mire para acá. Que saquen a la otra. Ya lo termino nomás. Lo termino nomás. Vamos a abrir esto, a ver si... ¿Qué objeto nos trae? Nos gustaría tener otro ratito más de persecución. ¿Dónde lleva este botíncito? Se va, se portó bastante bien la legión, ¿eh? No... No peleó a nadie, no se Como que le ruchamos un poquito así, ¿eh? Deja curar. haciendo moonwalk en la puertecita ¿Eh? Llegaríamos hasta allá se escapó por la puerta la otra por la otra puerta llegamos hasta el fondo a ver lo terminamos de curar Sí, me hubiera gustado que estuviera allí, así para tanquearle. Tiene 9 también. ¿eh? Oh, me alcanzó a dar un token. Nice. No le hacemos tibac porque se comportó, no tunelió a nadie, no campeó a nadie. GG Bueno, esas fueron esas dos buenísimas partidas eh, Dale like si está, si te gustó el video Suscríbete si no estás suscrito Y deja algo en los comentarios Yo no he recibido ningún comentario en ninguno de mis videos Así que, si, si estás viendo esto eh, Comenta, mmm, dime qué te pareció la partida Qué cosas crees que se podrían mejorar y, y nada, alguna combinación de perks Puede ser también Porque yo mucho tiempo con las mismas perks Así que eso Me despido Y nos vemos en el siguiente Chau chau